Buenos días. Hemos pasado una semana muy gratificante eh, dándonos cuenta de las muchas maneras en las que estamos afligidos eh, por la ira en toda su variedad de formas. Y eh, esto probablemente, eh, aunque pasáramos el día completo contemplando esto, eh, probablemente no hemos llegado al fin eh, de descubrir eh, cómo eh, actitudes de aversión, de frustración, eh, de desgusto, de resentimiento, eh, saturan eh, nuestro ser. Y seguramente hemos, si estamos reflexionando, podemos observar eh, que realmente nos quita la paz y nos, eh, nos, nos eh, contamina nuestros momentos eh, de felicidad. Y cuando vamos familiarizándonos con las maneras en las que esta eh, evento mental eh, de enojarnos o sentir ira nos perjudica. Eh, eh, queremos generar una actitud de hacer algo al respecto, pero no una actitud de rechazo, no una actitud de aversión. Y aquí otra vez eh, mirando eh, cómo es que nos relacionamos, con nuestras propias eh, emociones perturbadoras. Y lo que definitivamente no queremos hacer eh, cuando llegamos al momento de querer seriamente empezar a trabajar con la ira, lo que no queremos hacer es intentar como oponerla con una fuerza superior o sentir más aversión para nuestra propia versión. Esto no funciona. Y cuando eh, reflexionamos al, al fondo sobre la naturaleza eh, de la mente que se involucra en la ira, eh, podemos reconocer algo eh, que en las enseñanzas del Buda eh, describe como una forma de sabiduría. Y el Buda dijo que la ira, todo esto que es una mente totalmente equivocada, distorsionada, pervertida, e ignorante, se transforma, esta misma conciencia se transforma al fin del camino en la sab una sabiduría que es como un espejo es un tipo de sabiduría. Y esto nos hace ver que no estamos rechazando nuestra mente, no estamos generando una actitud de desgusto con nosotros mismos. Pero en este momento la ira no es forma de sabiduría. Es forma de ignorancia. ¿Cómo rescatamos de ignorancia o cómo transformamos ignorancia en sabiduría? Reconociendo su error. Cuando reconocemos el error cognitivo, el error profundo que subyace la ira o la aversión. En este mismo momento estamos generando una forma de sabiduría y esta forma de sabiduría que eh, finalmente la conciencia de, de la mente de ira eh, se transforma, la, el resultado de esta transformación que es la sabiduría que, que es como un espejo, así se define. Melon, taubu, yeshe. Sabiduría que es como un melón, un melón, no melón puertorriqueño, caribeño, melón es eh, espejo. Y trabajar un poquito o reflexionar un poquito sobre esta analogía eh, puede ser interesante en términos de qué hay aquí en la isla. Que se podría luego ceder a una sabiduría que es como un espejo. ¿Y por qué la sabiduría es como un espejo? Esta forma de sabiduría es como un espejo. Es porque todo está nítidamente claro. En un espejo, todos los detalles brillan perfectamente. Vemos todo. Muy claro. Y la mente que se enfoca en su objeto del, de la ira, ve todos los detalles así. Pero, si miram, estamos mirando un, un espejo, estamos viendo las cosas absolutamente invertidas. Directamente, lo que es izquierda, parece izquierda, es derecha lo que hubo la, al lado derecha realmente está al lado izquierdo. La ignorancia no reconoce que hay una distorsión muy grave aquí. Otro problema, cuando estamos mirando en un espejo, pensando que estamos mirando la realidad tal como es, no podemos percibir distancias correctamente. por esto en los coches escriben en los espejos, las cosas no parecen tan lejos como son, ojo. Si las cosas no están moviendo, si nosotros cambiamos de postura, de posición frente al espejo, ya tenemos un poquito mejor idea de lo que estamos viendo, pero cuando miramos así fijadamente, con la mente rígida de la ira, que las cosas son así es así es así, cuando miramos a través de la ignorancia, no sabemos, no estamos tomando en cuenta el hecho de que estamos, no estamos mirando la realidad. Es una percepción reflejada en un espejo, no, no estamos teniendo acceso directo y por lo tanto no tenemos suficiente información para involucrar, para interactuar de manera adecuada y correcta. Tenemos, los, ¿no? tenemos las direcciones invertidas, no tenemos una sensación clara de la profundidad, y no tenemos suficiente información para saber realmente en qué estamos. y se ve este aspecto de la ira. Cuando estamos enojados ya tenemos suficiente información, no estamos buscando más información, ya sabemos, hemos ¿no? decidido el caso, decidido y declarado la sentencia y ahora nada más falta ejecutarla. Pero cuando empezamos a aplicar sabiduría reconocemos, no tenemos suficiente información. Siempre hay algo más. Y vemos aquí las raíces fisiológicas de la ira. Se prende ¿no? el alarma neurológico que detectamos un posible peligro, se activa todo lo que hemos hablado que pasa, ¿no? el cuerpo se prepara antes de que nosotros hemos terminado de procesar la información. Y cuando estamos ya listos para huir, pelear o hacer lo que sea, entonces, fisi fisiológicamente estamos listos entonces tomamos una decisión yo tengo la posibilidad de superar atacando, pero no tengo chance y mejor corro. Y en el momento en que decidimos voy a atacar, esto es porque sentimos ya he evaluado la situación, yo ya he tomado mi decisión, voy. Y vemos aunque nuestros peligros sean un menosprecio, o los que dirán, o algo de algo una, un peligro social, vemos esta misma actitud. Yo ya sé cómo es él, no me tienes que decir más, porque yo sé, míralo. Y esta es la postura que tenemos. La mente se pone rígida y no está abierta a tener más perspectivas. Que en sí es una actitud muy peligrosa. Porque si tú detectas un peligro, tú necesitas verlo desde todos, desde muchos lados para saber dónde, dónde entrar, dónde escapar, cómo interactuar, qué cambiar. Si solo estás viendo desde una perspectiva, que es lo que pasa cuando miramos en un espejo, Solo una perspectiva, pensando que yo tengo el panorama completo. Pero son dos dimensiones. Si realmente queremos interactuar con la realidad, tenemos que interactuar con tres, si no más dimensiones. Así que un inicio de trabajar con la ira es de reconocer qué es. Es un engaño, me engaña, me hace pensar algo que no es cierto, me hace pensar que ya estoy viendo todo, me hace pensar que yo, yo no, no necesito más información, ya sé cómo es, me hace pensar que es un total monolítico, como una imagen en un to total, y ya saliendo de la analogía ya hemos visto que con la ira tomamos algo que observamos, una característica o algo que proyectamos porque estamos de mal humor, tomamos este aspecto de la totalidad y lo tratamos como si representara o fuera la totalidad. Es una visión totalitaria, totalizadora, y por lo tanto incorrecta. y cuando empezamos a reconocer no estamos viendo las cosas correctamente ni completamente, que hay otras perspectivas que también son válidas, hay más información que cambiaría mi perspectiva que yo no estoy viendo porque yo prefiero sentir que yo tengo razón. nos gusta tener las cosas blancas y negras, dime cuál es malo, ya sé quién es bueno, esto soy yo, dime quién es el malo, y nos da alivio de tener un repositorio para poner todo lo malo, y esto es muy poco sabio y además es poco eficaz, porque si queremos interactuar y cambiar la situación necesitamos poder detectar y contactar algún elemento positivo. Y tenemos a veces una la, esta defensa muy sofisticada de la ira, que realmente necesitamos mirar porque nos hace guardar espacios dentro de nosotros donde nos permitimos actuar de manera muy iracunda. Quizás es en los comentarios políticos en las redes sociales, quizás es hablando de abuso de animales alguna área que nosotros pensamos ahí, yo creo que sí, la ira sucede debe de estar ahí, porque ahí realmente merece. Cuando nosotros permitimos que haya estos espacios es muy peligroso para nosotros sinceramente queriendo convertirnos en mejores personas, porque canalizamos todo en esta área. Y no estamos realmente trabajando el problema, sino dándole otro lugar para expresarse. Y esto no es, a largo plazo esto no sirve, porque de, de ahí ya tiene su sede de, dentro de nosotros y escapa cuando quiera. Y tenemos esta idea de que la energía de la ira nos hace pelear, nos hace luchar para la justicia y que, que es favorable usarlo. Y la energía de la ira, cuando estamos muy avanzados en el camino, puede ser que tiene cierta aplicación, pero no cuando estamos engañados por la ira, cuando tenemos sabiduría. Y además, la analogía clásica es que la ira es como un viento quizás más bien como huracán, pero digamos como viento. Y nuestra sabiduría tenemos esta luz de la sabiduría creciendo en nosotros como una llama. Cuando viene un viento y la llama es pequeña, el viento apaga la llama. Cuando hemos desarrollado la sabiduría, y la luz de nuestra sabiduría es como un guan, gran fuego, un fulgor. fulgor, Un fuego grande. Y, una, amarrada. y amarrada. Un fuego enorme. Cuando el fuego es muy grande, viene el viento, ¿qué pasa? La sabiduría crece. Pero nosotros observándonos en esta semana previa, más o menos podemos decirnos cuál de los dos somos nosotros. ¿Una llanita? ¿Una, ¿cómo llamará? Una. Una. Un gran fuego. Un gran fuego. Que quema la mitad del Estado y más viento, más, más grande se hace el fuego, pero nosotros pensamos que si tenemos esta energía de la ira como aliado vamos a poder luchar, ya sabemos fisiológicamente cuánto tiempo, tiempo esta adrenal, adrenalina dura, minutos, horas minutos, no los años que necesitamos estar trabajando para cambiar formas reales de injusticia. Por esto en el camino budista lo que nos motiva, que nos sostiene a largo plazo, no es pensar en los malvados que hicieron esto, sino pensar en las personas que están sufriendo por la injusticia, y querer cuidarles y después reconocer que los malhechores también están sufriendo. Afligidos por otra cosa, pero también sufriendo. Es todo un sistema de sufrimiento que hay que cambiar en muchos niveles. Esto requiere un compromiso muy largo plazo. Que yo no voy a parar con mi trabajo para el bien de los demás cuando yo me agota y me canso, ¿Por qué? Porque la gente sigue sufriendo. Tengo que continuar. Pero estamos propulsados por amor, propulsados por compasión. Es algo positivo que nos sostiene, que nos anima, que nos enriquece y sí nos da una fortaleza muy, muy largo plazo y muy intensa. Más intensa el sufrimiento, más energía tenemos. Pensar que en nuestro nivel vamos a, vamos a usar nuestra ira es un poquito como tener un tigre como mascota. Cuando es muy pequeño, pequeñito, un cachorrito, quizás podemos tenerlo como mascota y pensar que. Nosotros podemos controlarlo. Pero seguimos nutriendo y alimentando, y naturalmente va creciendo. Más alimentamos, más crece. Y muy pronto llega al punto en que olvida lo que vas a salir con tu tigre en un. En, ¿Cómo se llama? Una un hilo, un cuerdo, una cuerda, ¿Una cuerda, una cuerda, una cuerda. Correra, correa, correa, en una correa y vas a sacarle a pasear y cuando ve algo que le interesa, tú nada más vas a jalar unas cuantas veces y ya se, olvídalo. Y por lo tanto, en este trabajo una estrategia muy importante en el trabajo con todas las emociones y sobre todo la ira es que empezamos entrenando nuestra destreza en trabajarlas y, y transformarlas empezando con formas leves, empezando cuando no es ya un tigrón. Así que empezamos trabajando un poquito cuando es molestia, cuando estamos irritados o oh, no nos cae bien, formas leves de aversión. Y por lo tanto, es favorable para nosotros, en este punto, estar irritados y darnos cuenta que estamos irritados es muy favorable, ahí ya ponem, nos ponemos a trabajar, ya tenemos la clase. Y ahí es cuando tenemos todos los cuatro juegos de estrategias o métodos. Tenemos la meditación, observar sin involucrarte, observar cómo es. Y solo respirando y observando, incluso la irritación a veces no se puede sostener, se va. Pero si continúa, está bien, sigues teniendo tu clase. Después de la primera estrategia que exploramos, tenemos el segundo juego que es, trabajamos con las interpretaciones, los pensamientos, ¿cómo es que alimentamos al tigre? Con pensamientos, con interpretaciones. ¿Estamos irritados? Y le pasamos al tigre un plato de, siempre hacen eso, otra vez, mira cómo. Y después unos vasos de, y además esto, y además el otro, y mira cómo es, y no debe de ser. Ahí con esto tienes mucho crecimiento. No puede ser, no es correcto, no lo puedo creer, no puede ser, es injusto, ¿cómo? No, yo no permito esto, ya. Yeah. Nosotros somos quienes estamos alimentando. Y podemos también observar esto en la meditación. ¿Cuáles son los pensamientos? Y la ira, como todas las emociones perturbadoras, son inestables, porque al fin del día no son realistas, no son conformes con la realidad, son equivocados, por lo tanto no se sostienen. ¿Cómo es que se alargan? Nosotros les echamos una mano. Precisamente otra vez contándonos los cuentos y repasándonos las otras situaciones parecidas, diciéndonos es exactamente como aquella vez, otra vez, siempre lo mismo. Y una situación, cualquier situación tiene muchas dimensiones. Puedes compararlo con cierto tipo de situación, puedes compararlo con otro tipo de situación. Esta es la realidad de la interdependencia. Un árbol está creciendo, puedes comparar ese árbol con el crecimiento de tu karma o de tus emociones. O puedes compararlo con la manera en la que las flores, plantitas crecen. O puedes compararlo con el desarrollo de un huracán. Puedes compararlo con muchas cosas. Tienes una naranja, la puedes comparar con manzanas, las puedes comparar con libros y contar cuántas manzanas, cuántas naranjas tengo, cuántos libros tengo. Podemos combinar o juxtaponer yuxtaponer diferentes cosas viendo cuáles son las similitudes. Con la ira tomamos una situación y ya tenemos nuestro repositorio personal de situaciones malas con las cuales queremos compararlo. Tu mamá te grita, no has hecho tal y tal tarea, Puedes comparar esto con muchas cosas, puedes conectar esto con su desesperación de te haber dicho muchas veces, o puedes decir, ¿O otra vez me grita, ¿por qué me trata así? Puedes escuchar esto y pensar, está dolida, está frustrada, yo soy la causa. Hay muchas maneras de ver cualquier situación que estamos viviendo. Nuestra interpretación, nuestra perspectiva marca la diferencia. Y así cuando aplicamos esta sabiduría en los momentos en que se está iniciando el desarrollo de la ira, del enojo, podemos cambiar completamente. Y aquí estamos desconfiando, y esta es la postura, queremos dialogar, queremos darle más razonamientos, más perspectivas, más información. Queremos dialogar con nuestra propia ira. ¿Tú qué estás viendo? Ok, pero hay más. ¿Por qué? Porque estamos dialogando con alguien fundamentalmente desconfiable y lo sabemos. Pero también sabemos cómo es su naturaleza. No podemos ir y decir, pues tú eres totalmente desconfiable, así que... Sino que necesitamos educar a nosotros mismos. Ok, está bien, así es, lo estás viendo. Pero, ¿qué tal esta perspectiva? ¿Qué tal verla desde este punto de vista? ¿Por qué? porque queremos mantenernos ecuánimes frente a una situación que realmente necesitamos afrontar, si es una situación verdaderamente importante y dañina. Muchas veces es algo totalmente trivial. Alguien dejó su plato sin fregarlo en la cocina y ya se arma toda la historia de su egocentrismo y descuido de ti y menosprecio y falta de respeto, ya, yeah, ya. Yeah. Una vez en uno de sus libros, la monja eh, norteamericana Pema Chodron cuenta que estuvo en un retiro y Todas, las creo que las mojas tenían sus nombres escritos debajo de sus platos. Estaban usando los mismos platos pero para que cada quien se ocupara de sus cosas tenían sus nombres escritos abajo. Y ella vio todo un montón de trastes sucios ahí en la cocina, y cuando lo vio se acercó, poniéndose todo, cada, armando toda esta gente tan descuidada, tan egocéntrica tan autozorta, aquí en un retiro hablando de la compasión y mira cómo ta ta ta, ta llega y empieza a agarrar los trastes para ver de quién es. Agarra uno, dice Pema Chodron. Agarra otro, Pema Chodron. Agarra otro, Pema Chodron ahí tienes todo aquí mismo armas toda la historia ¿basado en qué? unos trastes y te quitaste todo tu ecuanimidad todo tu paz y ¿cuál es el disparo? ¿cuál es la causa de toda tu angustia, tu enojo tu, tu misma <risa> literalmente y esta es la realidad de la guisha. Pero cuando nosotros empezamos a querer dialogar y trabajar con la ira, hay que reconocer que estamos dialogando con un pequeño tigre. Si nosotros nos ponemos así, medio bruscos o serios, el tigre se pone más serio y como su, su santidad el Karmapa lo dice, cuando nuestras emociones perturbadoras se ponen serias, cuando nosotros nos ponemos serias con las emociones perturbadoras, ellas se ponen más serias con nosotros. Por lo tanto un sentido de humor. Si quieres puedes dar apodos a tus estados mentales iracundos. ¿No? ¿Quién quiere ir y vencer todos? Ah, vino Don Víctor ¿No? O puedes Ahí viene la tigresa ¿No? O el tigrón O tú inventar nombres Para estar jugando Tener este elemento y cuando empiezas a escucharte, no, pero llegamos aquí a hacer una práctica espiritual y la gente está pasando su tiempo haciendo tal y tal cosa y, y esto es… ¿Mm? podemos aplicar el dicho que dice la mamá del otro, decía la mamá del otro, cuando los niños vienen con sus quejas y sus, ¿no? sus reclamos, sí, cada loco con su tema. Y lo podemos decir a nosotros mismos. Porque esta es la mente de ira, de faltas y falta, y esto y esto, y una falta y todo es muy grave. y ¿no? Los trastes. Es un traste no limpio, ok. Pero no, y, la, y armamos y escuchamos como armamos todo este. Y podemos decirnos, sí, sí, cada loco con su tema. Ya veo cuál es tu tema. ¿No? O el dicho de la mamá de Nankel. <risas> sí, las mamás tienen mucha sabiduría. Cuando, no, no, pero mamá, mi hermano hizo esto y iba a pasar esto y no es bueno y ta, ta, ta. Eh, sí, sí, sí, ya lloraremos. <risa> Nosotros también nos podemos decir eso. Sí, sí, sí, ya lloraremos. Para cambiar un poquito la rigidez. Y cuando estamos trabajando en esta área de trabajar las interpretaciones y los pensamientos, acordamos que una característica de esta mente de aversión o ira es que es muy rígida, es inflexible. Ve todo así y todo es así y es así. No estamos moviendo para ver otras, otros ángulos. Estamos ahí frente al espejo, hablando por lo tanto, más agilidad mental, más flexibilidad mental mejor. Por lo tanto, cuando vemos que se está subiendo esto, darnos a la mente una tarea específica, buscar otros ángulos. ¿Cuáles son otras man maneras de ver esta situación? o de ver la conducta de una persona. Y definitivamente cuando estamos ahí con el espejo de la ira, estamos solo viendo desde nuestra perspectiva. Por lo tanto, y esta es una tarea muy específica que pueden eh, estrenar esta semana, cuando estás, te, te cachas enfocándote en una persona cuya conducta ves completamente inadecuada y dañina, o no te gusta, conscientemente ponte en su posición, imagina cómo el mundo se ve desde sus ojos, desde su perspectiva. Y si es un conflicto interpersonal, es muy poderoso ponerte así en la posición de la otra persona, mirando desde sus ojos hacia ti, como tú mismo te ves desde su punto de vista. Y aquí la sabiduría, el diálogo, podemos acordarnos cómo es esta estructura de la ira. Cuando otra persona está actuando de manera agresiva, ¿por qué? La ira es la respuesta frente a una percepción de alguien poderoso y hostil hacia ti, o haciendo algo contra ti. Cuando tienes ira es porque percibes que el otro tiene la capacidad de causarte problemas o darte felicidad y te está causando problemas. O sea, postura de víctima. Cuando ves otra persona agresiva contigo, ten por cierto, detrás, muy, quizás muy, muy, muy oculto, hay esta sensación de vulnerabilidad. Y si te logras poner en su posición y conectar con su vulnerabilidad, esto cambia mucho. Y ahí vas pudiendo realmente desmantelar toda la solidez y toda la energía negativa emocional de la ira. Y ahí tienes base para diálogo verdadero. Y si esto se te hace muy difícil, cuando en esta semana, cuando te encuentras frente a alguien que se está sintiendo irritación, molestia o realmente aversión o enojo, si se te hace difícil ponerte en su lugar, Imagina cómo la persona se ve desde la perspectiva de su madre, que no quiere que sufra, que no quiere que tenga problemas. Cómo se ve su conducta desde la perspectiva de su mamá. Uf. Ay, yo no hagas esto. Es otra, otra actitud. Estas son dos tareas específicas para empezar a tener otra perspectiva, más información, y a la misma vez ir identificando cómo nosotros alimentamos nuestra posición, cuáles son las interpretaciones. Muchas de las interpretaciones no tienen nada que ver con la otra persona, tienen todo que ver con nosotros siempre me tratan así y siempre me hacen esto y nos sentimos carentes de algo, que esta persona está participando en ese patrón según nuestra percepción. ¿Por qué? Porque así nos sentimos al fondo. Y buscamos elementos en nuestro entorno para ¿no? confirmar que no somos locos sintiéndonos así sin causa, mira, ah, esta es la causa, por esto me siento frustrada. Y así da, encontramos más estímulos para sostener algo dentro de nosotros que en sí iba a evanecer naturalmente, si no lo alimentamos. Así empezamos si nosotros tenemos esta confianza en nuestra sabiduría, y por lo tanto podemos desconfiar en lo que nos está diciendo la ira, aunque lo dice con mucho énfasis y convicción. Nosotros venimos con una convicción superior, una convicción en la realidad, más allá de lo que se ve en un espejo. Pero todo este trabajo es trabajo que funciona gradualmente. Vamos entrenándonos en reconocer esto. En el momento en que estamos furibundos y furiosos y, y realmente... ¡ah! En este momento es muy difícil dialogar. La, el tigre ya nos está arrastrando y en estos momentos lo mejor que podemos hacer es soltar la correa, ok ya, ¿No? pero es difícil de hacer y nos hace ver que nosotros mismos estamos aferrados a nuestra propia ira y esto hay que dejarlo ir. eventualmente. El entrenamiento inicia antes. Cuando el tigre es más chico, ahí tenemos nuestro campo de entrenamiento, levantando los pesos más viables para nosotros. Reflexionando después, cuando pensamos que íbamos a salir con un cachorrito de tigre, medio frustrados, un poquito irritados, y salimos a nuestro jardín favorito, visitando el cuñado, la suegra, la expareja, quien sea, oyendo a una reunión donde sabemos tenemos conflictos a veces, vamos irritados, pensando que ah, yo puedo manejar este tigre. Y después de la reunión nos dimos cuenta que se convirtió en un tigre y nos arrastró y ya fuimos dos kilómetros. Estos son momentos después reflexionar qué pasó, cuáles eran, cómo yo estaba alimentando esto, cómo yo estaba reaccionando, qué pasó. No desperdiciar estos momentos de aprender de tomar como maestro nuestras propias explosiones de ira. Más podemos estar conscientes de lo que nos pasa, más familiarizados con las estrategias del tigre, más podemos cacharla antes. Y al inicio nos damos cuenta cuando ya nos llevó dos kilómetros, luego un kilómetro. Y después sentimos el jalón. Y ya, ok, espérate. Y en los momentos antes de que estamos en pleno, ¿no? justa indignación, gritando y allí en el... Podio con el micrófono diciéndole a todos los mundos, todo el mundo que cómo debe de ser antes de hemos ascendido a este punto estar conociéndonos, hablando con nosotros mismos y esto requiere cierta alerta mental. Tenemos que estar al pie del cañón no para tirar más balas, más cañones, sino para desarmarlo. Estamos ahí al pie del cañón, la ira nos está diciendo, tíralo, tíralo. No, no, no, yo estoy aquí, yo la sabiduría estoy aquí y digo, no, no es la estrategia pero requiere estar realmente tomando responsabilidad para educarnos y cuidarnos a nosotros mismos. No podemos delegar esta tarea a otra persona. Cuidar nuestra vida emocional es nuestra tarea, nadie más lo puede hacer. Podemos encontrar condiciones favorables, fuentes de enseñanzas, apoyo, consuelo, ánimo, pero la tarea misma es nuestra. Y cuando empezamos a entrar en serio en este trabajo, lo hacemos eh, con una claridad eh, lo más constante posible, que tengo opciones, opciones emocionales. Y esto sí es una manera de aportar nuestro razonamiento para oponer la lógica de la ira. La lógica de la ira es tú no tienes opciones, tú tienes que ir conmigo. Yo soy tu aliado en esta, en esta situación, nadie mejor que yo. Tienes que enojarte. ¿Por qué? Porque tú tienes razón. Tú tienes toda la razón. y este es su elemento totalizador y muy dualista, toda la razón tú tienes, ellos cero, y sabemos que nunca es cierto, nunca, aun si tengamos 99.999, nunca tenemos toda la razón porque no somos omniscientes, no estamos viendo todo. No podemos saber qué hay en la mente de otra persona sin ser omniscientes. Y por lo tanto estamos continuamente proyectando motivaciones e intenciones. Y cuando la intención que proyectamos es malvada, entonces sentimos que tenemos que responder con ira. Pero es nuestra proyección. No sabemos con completa confianza. De hecho, aun si la persona tenga una intención agresiva hacia ti, es porque se siente amenazada. Que tiene la misma percepción de vulnerabilidad como tú. Cosa que hace que emocionalmente la realidad es mucho más sutil y compleja que la ira puede aceptar. Para la ira, no vengan con estas sutilezas. Dime hacia quién tiro la bala. Así que en estos momentos es muy importante reconocer, aun si tuviera Noventa ciento de la razón, aún así es mi elección tener razón o tener paz. Y cuando vemos todos los daños todas las heridas que generamos para otros, todo lo que lastimamos a nosotros mismos con la ira, realmente es momento de elegir la paz. Y aun cuando tenemos razón, si la razón que tenemos es, nos dice que esta situación realmente hay que cambiar. no necesitamos enojarnos para poder cambiar, necesitamos sabiduría, poder ver, salir de esta posición solidificada frente al espejo y mirar de diferentes ángulos. Y para esto hay que salir desde detrás de la trinchera. y caminar un poquito. Si quieres que el otro cambie de posición, tú estás detrás de tu trinchera, ella está detrás de su trinchera, tú estás continuamente tirando balas, ¿cómo va a cambiar de posición? No le estás permitiendo. Porque yo tengo ciento por ciento de la razón y el planteamiento es por lo tanto tú tienes cero. Esto no es base para dialogar. Base de dialogar es, vamos a cambiar de planteamiento. Y el planteamiento es que queremos todos ser felices, y ahora ni para mí ni para ti esto se está pasando. Las dos posiciones donde estamos ¿no? aferrados no están funcionando. Hacemos un, un contrato de paz y vamos a cambiar de posiciones ver dónde nos podemos sentir mejor. Cosa que podemos hacer cuando reconocemos que tenemos opciones, no tenemos que estar aquí, aferrados a nuestra posición. De hecho, nos conviene aplicar este elemento de la agilidad mental para bajar, desescalar la situación interna. Y otra manera de aplicar sabiduría eh, dialogando con nuestras propias emociones, este elemento de solidificar que la ira tiene, es que eh, en, desde la percepción de la ira las cosas así son permanentemente. Por esto, si, te, si escuchas, tu diálogo interno, tu monólogo más bien, cuando estás alimentando el tigre, estás diciendo siempre, nunca. Es una mente totalmente en contra la impermanencia, la transitoriedad de la naturaleza. Las cosas están cambiando. Si tú Reproduces el mismo ciclo, esto es tu asunto. Pero las cosas te están ofreciendo posibilidades de tener una relación nueva en cada momento. Las condiciones que se juntaron para crear la situación que a ti no te gusta, están cambiando en cada momento. Y tú, si tú estás en el ambiente, tú eres una condición. Tu reacción, tu respuesta, tu postura, es una de las condiciones, condiciones en el entorno. Pero estas condiciones están cambiando todo el tiempo. Por lo tanto cuando estamos trabajando, dialogan, dialogando con nosotros mismos en estos momentos, es, es muy útil poder decirnos, en este momento, las cosas son así, pero solo en este momento. Por las causas y condiciones que se generaron, no pueden ser, no puede ser otro. La situación no puede ser otro, todavía. Y va a ser otro muy pronto. En cada instante es un poquito diferente. Y esto es otra otra manera de conversar con estas percepciones. En este momento es lo que hay, es lo que se juntó, pero se está cambiando. No pudo ser diferente todavía. Y si nos damos esta tarea vamos descubriendo mucha sabiduría, muchas cualidades que ya tenemos que podemos aportar al trabajo con las emociones, un sentido de humor, un sentido de deporte, sabiduría, compasión, mente más abierta, corazón más abierto. Tenemos muchos recursos. Y en la siguiente eh, sesión, en esta serie, vamos a estar mirando directamente a un tercer juego, al tercer juego de estrategias, que es, el primero era meditación, observar sin involucrarte, el segundo, dialogar a través de pensamientos e interpretaciones, el tercer no estamos trabajando directamente con el problema, estamos generando una cualidad completamente opuesta, ¿no? que sirve naturalmente como antídoto Y esto es lo que la siguiente eh, estrategia que nos permite realmente cambiar dentro de nosotros el entorno para que ya no seamos terreno propicio para que surja la ira, sino que vamos generando una fortaleza de poder mantenernos totalmente ecuánimes frente a situaciones difíciles. Y esto es lo que nos espera la siguiente vez. Hasta entonces tienen tareas, empezando con los apodos para los estados mentales.